Vamos con la que, sin duda, la noticia del día. Se fueron a la playa, volvieron de vacaciones, se fueron al pueblo e hicieron una comida con amigos para celebrar un cumpleaños. Después han dado positivo. Es algo que nos puede pasar a cualquiera. Le pasó a una pareja en Chera, pedanía de Prado Redondo. Son los dos positivos que hacen que 14 personas más de su entorno más cercano estén en aislamiento y estén pendientes del resultado de la PCR. Una pareja de dos personas jóvenes ha dado positivo en coronavirus en Chera, pedanía de Prados Redondos, en la comarca de Molina de Aragón. Se trata de dos personas que al llegar de sus vacaciones en Peñíscola, lugar donde hay un brote de coronavirus, decidieron celebrar una comida con amigos de cumpleaños en el pueblo. Tras la comida comenzaron a sentirse mal y se trasladaron al centro de salud de Molina, donde se les hizo la PCR y dieron positivo, hecho que ha levantado ...todas las alarmas... ...según hemos podido confirmar... ...siguen siendo estos dos... ...los únicos positivos... ...aunque hay 14 personas... ...de su entorno más cercano... ...que se han puesto... ...por parte de las autoridades sanitarias... ...en aislamiento... ...y se está a la espera... ...de los resultados de las PCR... ...que se les ha realizado... ...de momento cuatro de esas pruebas... ...han salido negativas... ...el alcalde de Chera... ...ha tomado cartas en el asunto... ...y ha tomado medidas... ...ha decidido cerrar el centro social... ...y prohibir las reuniones... ...al margen de las personas... ...en el ámbito familiar... Además, desde ayer, ya saben, es obligatorio el uso de la mascarilla, se mantenga o no la distancia de seguridad. También habría pedido al Geacam que se acercara al pueblo para desinfectar todas las zonas. Chera es un ejemplo de municipio con tan solo 12 personas censadas en invierno en el que se juntan hasta 300 en verano, aunque de momento hay medio centenar. La situación se da por controlada por parte de la Junta de Comunidades, pero es un caso más que evidente de los riesgos que entrañan las reuniones familiares en las que se baja la guardia frente al coronavirus.